Rodolfo Aicardi Marco Tulio Aicardi Rivera, más conocido como el Rodolfo Aicardi nació en Magangué el 23 de mayo de 1946. Siendo muy joven aún, inició su actividad artística con mucho esfuerzo y tras varios intentos por ser escuchado por alguna disquera que se interesara por su voz, siendo en 1968 el sexteto Miramar el primer grupo que integró, pegando el éxito, que quiere esa música esta noche, para lo cual adoptó el nombre de artístico de Rodolfo. Paralelo a esto, se creaba en Medellín el grupo de música tropical Los Hispanos, cuya voz líder era Gustavo Quintero y que grababan en Codiscos. Sin embargo, llegó un momento en que dicho grupo se dividió, hecho en el que surgieron entonces los graduados, que continuaron con Gustavo Quintero y en Codiscos hasta 1982 y los hispanos se fueron para Disco Fuentes, compañía para la cual grababa Rodolfo, quien además en su tiempo libre interpretaba canciones de corte tropical. Fue así como se pensó en Rodolfo Icardi para reemplazarlo y entró a los hispanos como cantante principal por su gerencia de Don Antonio Fuentes, generando éxitos enormes como así empezaron Papá y Mamá, El Papelito Blanco y Adonai, entre muchos otros. A la vez, seguía interpretando temas en el género de la balada y la música popular con auténticos hits internacionales como el Eco de tu adiós, Naila, Sufrir y La pena de mi viejo. Posteriormente, Rodolfo se dedicó casi en forma exclusiva a la música tropical, integrando diferentes grupos de la siguiente forma, los hispanos entre 1969 y 1971. Y entre 1980 y 1992, los, los ídolos. Entre 1979 y 1972, los bestiales. Entre 1972 y 1973, la típica RA7. 1974, 1992. Y el concierto hispano de 1995 a la fecha. De la misma forma como ha integrado diferentes grupos, ha grabado para diferentes disqueras. así Discos Fuentes, 1968, 1991 y en 2002. Sonoluz, 1967, 1991 y 1993. Discos Dago, 1995-2000. Su carrera artística ha sido descollante y así lo confirman los 15 discos de oro que le han sido otorgados y sus más de 75 producciones discográficas. Con su música ha trascendido las fronteras colombianas, llevando su talento a través del mundo a países como Italia, Bélgica, Estados Unidos, México, Francia, casi todo Centroamérica, entre muchos otros. Se destaca el gran éxito que obtuvo en 1980 y 1981, cuando figuró en Europa con el tema Colegiala, 14 cañonazos bailables por un 20 1980, del cual vendió más de 500.000 copias en solo Francia. La más reciente producción de Rolfo de regreso tropical y original apareció en 2002 bajo el sello de Discos Fuentes y presenta temas tropicales de éxito en el pasado y del presente como Adolorido, Las Tres Marías y un cover del hit mundial de Juanes a dios le Pido, acompañado de su orquesta y de la banda Concierto Hispano. Sin embargo, su más grandecito de tiempos recientes se grabó en 1980 y apareció en los 14 cañonazos de ese año, así como también en la edición 2004 de la serie Este tema es Cariñito. En Medellín también fue tema de fin de año, en 2005 su versión del tema La Tirana, original Darío Gómez. Tras una penosa enfermedad y en medio de grandes dificultades económicas, murió la voz de la colegiala Rodolfo icardi Fue famoso por interpretar canciones tropicales y románticas en la década de los 60 y 70. Tras padecer una diabetes crónica, murió en Medellín el 25 de octubre del año 2007, víctima de un infarto. icardi de 61 años, marcó toda una época con temas como tabaco y ron, la colegiala, sufrir, o pues así empezaron Papá y Mamá, los de mayor recordación entre los más de 70 discos que grabó durante su carrera, que comenzó en 1965 y en la que acumuló 15 discos de oro. El artista fue descubierto por el Club del Clan, desaparecido programa musical de la televisión nacional. El sexteto Miramar y las orquestas, los hispanos y sonora dinamita fueron las agrupaciones con las que Icardi obtuvo reconocimiento internacional, primero en Venezuela y Estados Unidos, y después en varios países de Europa. Precisamente Icardi recordaba siempre, con especial nostalgia, su presentación en 1981 en el teatro parisino Olimpia. Llegó a la fama cuando ingresó a la orquesta de los hispanos con canciones como así empezaron papá y mamá gracias por tu visita al canal vuelve pronto